Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution y este video es muy diferente, principalmente por los nuevos Digimons que hemos obtenido. La verdad, muchos de nosotros consideramos que está un poco descontrolado los tipos de Digimons que nos otorgan, habiendo una gran cantidad de, de Digimons con mejores potenciales por ver. Así que he decidido hacer mi top 10 de Digimons que ya se encuentran disponible en el juego, pero su versión Antibody debería ser realizada. En este top no agregaré a Jesmon GX ni a Vidramon X, ya que ellos ya se encuentran confirmados o con algún diseño. Así que comenzaremos. En mi top 10 puedo encontrar a Cherubimon. Cherubimon es uno de los mejores asistentes que tuvo este juego y por justicia debería aparecer en su versión Antibody. Tanto Cherubimo normal como su versión malvada se encuentran con un excelente diseño. También otorgaría la posibilidad de agregar nuevas skins al juego o posiblemente dos líneas evolutivas. En el lugar número 9 tenemos a Miotismon Antibody o Vandamon. La verdad me parece un Digimon extremadamente elegante para mi gusto. Quizás no sea el gusto de todos, pero Bandemon fue uno de nuestros primeros Digimons, y creo que podríamos observarlo ya sea como potencia 16 al menos. En el lugar número 8 tengo a Demon. Demon es un potencia 17 que fue el dolor de cabeza de muchos al destruir a nuestros pequeños Digimons. La verdad... Volver a ver este grandote en su forma antibody destruyendo al Digimundo no sería malo. Sin embargo, es muy probable que lo veamos como asistente, así que puedo ver como más una skin que un nuevo Digimon. Número 7. Belfemon Antibody. Eh, nosotros recordamos al pequeño Belfemon convertirse en el perro Del mal y destruir a nuestros Digimon Potencia 16. Bueno, Belfemon Antibody se vuelve una versión mucho más violenta. Se agradecería mucho poder verlo, ya que ni de asistente ha sido una muy buena adquisición. Número 6: Lady Devimon Antibody. Vale, tenemos a Mon Antibody. No me dirán que Lady Devimon tiene un diseño mucho más mejor que Leletmon. Es un gran cambio, la verdad, que podríamos observar con ese espectro saliendo de su brazo. <risa> Número 5, Lord Nightmon Antibody. Lord Nightmon tiene un mejor diseño que Tuffmon Antibody. La verdad, me parece un diseño súper elegante. El escudo, las alas, creo que sería un éxito rotundo. Número 4, Fanimon Antibody. Bueno, o Fannymon Antibody cabe decir que tiene un diseño magnífico que supera un poco a Angevomon Antibody, con su armadura metálica y mejores diseños de alas. La verdad también podemos ver este Digimon como una skin de Angevomon, ya que Angevomon sigue estando dentro del meta, a pesar del tiempo ya transcurrido. Número 3. Belstarmon Antibody. Bueno, como recordamos, Belstarmon estuvo agregada como una skin de Lilithmon. Sin embargo, la versión Antibody de este Digimon combinaría perfecto con Belsebummon X. Quizás un ataque combinado entre ellos dos sería algo maravilloso de ver. La verdad creo que es uno de los mejores Digimons que tienen un diseño muy bonito y la verdad recordar a Belstarmon sería una de las mejores opciones. Número 2, Dark Knightmon Antibody. ¿Qué les puedo decir de este caballero? Muchos picos, maldad, yo lo compro. Es un Digimon que puede funcionar como skin para Dark Nightmon, que se encuentra utilizable en un futuro para los Demon Lords. O podría ser un nuevo Potencia 17. Finalmente, Luzmon Antibody, yo sé que es el... Placer de muchos, muchos dicen que no, muchos dicen que sí, la verdad los Mon X creo que son los Digimon que debería estar y me encantaría ver la versión del juego ya que no hay una disponible porque este Digimon podría ser otra onda. Creo que los colores de las alas, el estilo nuevo que le han dado, no me puedo imaginar qué puede salir de este Digimon, así que hay que esperarlo muy pronto, ojalá. Bueno chicos, muchas de estas ideas son mías, son exclusivamente mías, es a mi parecer, sé que hay muchas opciones, pero posiblemente estos Digimon no se encuentran dentro del juego aún. No se preocupen, haré muy pronto otro video donde podré eh, agregar otros tipos de Digimons con una diferente clasificación. Espero hayan disfrutado este video. Cuéntenme a ustedes cuál Digimon les gustaría. Si dicen un Memon X, se van reportados. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.